Bienvenido a un nuevo Enta y esta vez es Shoujo Sect Innocent lovers Shinobu Anda y Momoko Naitou son dos chicas que se conocen desde la infancia. Shinobu se enamora de Momoko desde el primer día en que ellas se conocen. Ahora ambas se vuelven a encontrar en la escuela secundaria, Momoko ha olvidado su pasado mientras que Shinobu aún recuerda a Momoko. Ambas continúan con sus vidas por diferentes caminos pero Shinobu aún guarda la esperanza de que Momoko recuerde el pasado.